Que la duda sea el comienzo de todo lo que hagas en esta vida. Cuando tengas duda, incertidumbres y te sientas un poco acoquinado, un poco empequeñecido. Porque, ¿qué hago, esto? O oh, hago esto. O oh, hago esto. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Bien. Para. Para. Ve a por lo que más miedo te dé. ¿Sabes por qué? Porque eso supondrá un reto para ti, y el ser humano lo que más le ayuda a superarse siempre son los retos. Hazme caso. Aunque te dé miedo, ve a por lo que tengas dentro de esas incógnitas, de esa ecuación de la duda. Vete a por el parámetro que más miedo te dé, porque ese es el que mayor satisfacción te va a dar. Así para más.